en el último capítulo sobre la búsqueda de Yuri, alguien dejó un usb escondido entre unos matorrales. Nosotros lo que hicimos fue cogerlo cuidadosamente y pincharlo en nuestro ordenador y así pasar eh, toda la información que había en ese usb. Así que hoy tranquilamente en nuestro despacho vamos a ver y a estudiar lo que había en, eh, en ese usb. Soy Menorca y soy detective privado. Comenzamos Vale, nos hemos introducido en el USB, en la carpeta que había y lo que vemos son cinco fotografías en JPG de distintos cuadros muy conocidos El grito La joven de la perla La libertad guiando al pueblo Las meninas Y el beso Pueden tener en común todos estos cuadros Vale, lo primero eh, Calma, vamos a analizar Los metadatos de cada foto Aquí vemos la clase de imagen El tamaño, la ubicación, creación Más información La procedencia Pues no vemos nada raro aquí A ver el siguiente Aquí Aquí aquí hay un comentario Alguien ha puesto aquí en comentarios Una serie de números 39, 28, 45 Esto es una serie de números separados por un guión Podría ser un número de teléfono Podría ser un código encriptado Podría ser unas coordenadas bueno, vamos a copiarlo. Y aquí vamos a... No se obtuvo ningún resultado. A ver... Mapa... Vale, vamos a poner los números de diferentes maneras A ver Separados, juntos Nada A poner el formato de unas coordenadas, a ver qué sale con el guión que había. Vale, vale. Vamos a meternos en el mapa. Si sí, son las coordenadas, hemos triunfado. Calle. A ver qué hay aquí, vamos a acercar el buscador Museo de Bellas Artes de Valencia Lo tenemos Puede ser el punto donde vaya a actuar Que esté buscando algo ahí Vale pues nada, vamos a anotarnos las coordenadas, el lugar y, y a estudiar cuál será el siguiente paso. Bien equipo, una vez analizada la información que había en el USB, hemos obtenido unas coordenadas que coinciden con el Museo de Bellas Artes. Así pues, ya tenemos dos puntos de interés donde empezar a realizar las vigilancias.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 Oh, Adiós. Yeah.